Saludos a todas y todos, bienvenidos nuevamente a la serie Autorretrato Conversaciones con Artistas que participan en la exhibición El Sujeto de Velado, autoimagen y fotografía contemporánea en Puerto Rico que se presenta en el Museo de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Soy Mariel Quiñones, curadora del museo y me acompaña hoy Anabel Vázquez, artista que participa en la muestra. ¿Cómo estás Anabel? Estoy bien, gracias Mariel, gracias por esta invitación. ¡Qué bueno, Anabel! Pues como siempre, voy a empezar eh, presentando una biografía de Anabel y le, mientras les presento una serie de imágenes. Anabel Vázquez Rodríguez nació en Guayama, Puerto Rico, en el 1977. Es artista interdisciplinaria, curadora y gestora de iniciativas artísticas y culturales. Su trabajo como artista y curadora navega entre las ciudades de Boston, Providence y San Juan. Realizó estudios en fotografía con la artista Frida Medín en la Liga de Arte de San Juan de 1993 a 1995. Posteriormente, entre el 1995 al 1998, continuó estudios de, de fotografía, escultura, pintura y punk rock en el Programa de Bellas Artes del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Vázquez Rodríguez se autoexilió en 1998 en la ciudad de Boston. Allí ingresó en el Massachusetts College of Art and Design, donde en el 2002 completó un bachillerato en Bellas Artes con especialidad en fotografía y donde además expandió su práctica al cine y la instalación ha expuesto su trabajo artístico y dictado conferencias a nivel nacional e internacional, además de haber participado en diversas residencias artísticas. Entre estas, las primeras residencias internacionales de trabajo para artistas en la Escuela Superior de Bellas Artes F. Alcorta, en Córdoba, Argentina, en el 2008, y en la Residencia de Artistas de Área Lugar de Proyectos, en Caguas, Puerto Rico, en el 2014, donde presentó Autogaláctica en el Tercer Planeta, curada por Norma Vila. Ha sido artista visitante en Mozart College of Art en Beverly, Massachusetts, en el Massachusetts College of Art and Design en Boston y la Universidad de California, Berkeley. Su más reciente exhibición individual, Trópico Amargo, se presentó en el 2019 en el William Morris Hunt Memorial Library, Museum of Fine Arts, Boston Library and Archives. Actualmente, su obra forma parte de la exhibición Juntes, colección Hernández-Castrodat, muestra curada por Diane Bras Feliciano en el Museo de Arte y Diseño de Miramar. Vázquez Rodríguez alterna su carrera como artista con una fructífera carrera como curadora de exhibiciones. Entre el 2010 al 2014, fue curadora en la Galería, en Villa Victoria Center for the Arts, un proyecto de la organización IVA, Inquilinos Boricuas en Acción de Boston, además de curadora invitada en varias galerías independientes. Y entre el 2017 al 2020 fue curadora de Laika Gallery Boston. Entre sus proyectos curatoriales más reconocidos destacan la exhibición Carry On Puerto Rico inspected, co-curada con Beto Torrens de Galería Yemayá y presentada entre el 2011 y el 2013 en Boston, Nueva York, Chicago y Georgia. Además de la muestra Concrete Illusions Public and Private Spaces in Puerto Rico co-curada con Norma Vila a partir de la colección hernández Castrodat y presentada en Boston y la ciudad de Nueva York en el 2012. Otro de sus proyectos destacados es Discordia Films, un colectivo cura curatorial que integra junto a Ivana Vergués y Liz Monsell con el fin de promover el intercambio y promoción de videoarte experimental hecho en las Américas. Desde el 2009, Discordia Films ha presentado las obras de más de 50 artistas y muestras de video e instalaciones en varias ciudades de Argentina, Chile, San Juan y la costa este de los Estados Unidos. Actualmente es profesora del Departamento de Fotografía de Rhode Island School of Design, y coordinadora del Interlace Grant Fund. En cuanto a su producción artística, su trabajo incorpora la fotografía, pintura, collage, vídeo, papel picado, instalación y performance. Vázquez Rodríguez explora lo galáctico, el discurso feminista, el sistema colonial, la resistencia y la nostalgia, asuntos derivados de su experiencia como mujer y como antillana viviendo en Nueva Inglaterra. Ella se acerca de manera muy personal a ideas sobre la vida, la muerte, el ser mujer y ser puertorriqueña en el exilio. En su exploración, ella es el sujeto de reflexión, un sujeto que refleja las dualidades de un ser que experimenta el duelo o la extrañeza de transitar entre dos lugares que se conciben como el hogar. Su obra fue incluida recientemente en la serie Focus on Self-Portraiture, publicada en Lenscratch, plataforma digital dedicada a promover el arte fotográfico. Pueden conocer más de Anabel en su página web, anabelvásquez.com y en LinkedIn, Anabel Vázquez. Por aquí estamos, Anabel. Un gusto, ¿verdad? Repasar tu trayectoria tan importante con tantos proyectos, con tanta actividad, tanto en tu carrera como artista como en tu carrera como curadora. Eh, Anabel, y me gustaría comenzar, Comenzar esta conversación con... Un un poquito de tu trayectoria, de tus comienzos eh, en la fotografía. Me gustaría, ¿verdad?, eh, repasar que a los 15 años, me habías comentado, iniciaste en el estudio de fotografía en, en, en la Escuela Superior y que luego a los 16 años entraste a la Liga de Arte donde estudiaste fotografía con Frida Medín, ¿verdad? Que es una de las precursoras de la fotografía contemporánea en Puerto Rico. Y que Frida, verdad, fue una de las que fomentó el uso de la fotografía desde un proceso introspectivo, y desde un comentario tanto político como, como social. Eh, también tus primeros años universitarios fueron en la Universidad de Puerto Rico y luego te mueves al Massachusetts College of Art and Design en Boston. Y me gustaría que hablaras cómo nació ese interés tuyo por la fotografía, cómo fue esa experiencia eh, de estudiar con Frida Medín en, en tu juventud en la Liga de Arte, cómo esa experiencia fue influyente en tu desarrollo, en tus intereses como artistas, y que nos comentes también de tu experiencia universitaria y cómo te ayudó a enfocar tu trabajo como artista. Muchísimas gracias, Mariel. Eh, a la verdad, un honor estar aquí contigo. Y um, gracias por esa pregunta. Eh, estudiando en... En la Escuela Superior en San Juan, eh, estaba en la Base Militar Bucana, en la Escuela Superior ahí. Y ahí eh, realmente le debo agradecer a Miriam Ramos, que fue mi maestra de arte, mi mentora, mi protectora. Um, y ella fue la que entonces me recomienda que estudie en la Liga de Arte del Viejo San Juan. Y eh, una suerte increíble que esa clase de fotografía era con Freda Medín. Y fue algo que no tan solo cambió como yo miraba el mundo, pero también como me miraba yo misma dentro de, de ese contexto de la fotografía. Eh, fue instrumental en la influencia de no tan solo el autorretrato, pero también la investigación de, de lo interior y cómo se conecta a, a lo que está pasando en, en la sociedad. Este, Sí, a los que se acuerdan de sus presentaciones en Casa Boy, eh, de su trabajo, de su obra, ya yo estaba en la, en la Universidad de Puerto Rico, donde también tuve increíble suerte de estudiar con Alejandro Quinteros, eh, con Roberto Arrete, eh, con Rafael Rivera Rosa, Pablo Rubio, um, ya pues seguía pues, conectada con, con la carrera de Freida, iba todo lo que, lo que ella hacía. Y me acuerdo que ella hablaba sobre perfeccionar los negativos con el colmillo. Y no tan solo eso, la dualidad de, de utilizar la fotografía también como proceso eh, o como un tipo de terapia también, que, que lo vimos en su trabajo de autorretratos. Eh, eh, cuando se, ella misma se exilia autoexilia dentro de Puerto Rico ¿verdad? En, eh, en una casa sola en el campo. Um, y espero que, que pronto pues haya eh, una retrospectiva de Frida algún día. Um, y entonces en la universidad, eh, una vez estoy en la Universidad de Puerto Rico, estaba en el departamento de pintura. En ese momento no había departamento de fotografía. Eh, pero sí estudié fotografía con Alejandro Quinteros, que fue súper influyente. Y luego pienso que el, que todo lo que estaba aprendiendo a través de, de la pintura, la escultura, realmente pues estaba todo, eh, fueron distintas partes que estaban llevándome a lo que luego sería pues la práctica más interdisciplinaria. Um, y una vez llegó a Estados Unidos, pues también una suerte increíble de terminar en Mass College of Art, Mass Art, y a estudiar con fotógrafos y, y profesores como Laura McPhee, Barbara Bosworth, eh, el increíble Abelardo Morel um, y Andrew Holscher, que realmente fue una de las profesoras que hizo mucho estudio independiente, eh, donde salieron pues algunas de las obras que vamos a ver, donde salió esta obra que está detrás. Eh, y, y luego, pues, eh, siguiendo ese, ese tipo de, de práctica, ¿no? Y, y ahí, pues, entonces también conocí el cine. Eh, estudié con Sal Levine y con otros grandes profesores de, de cine y e instalación y video que, que me dieron esa oportunidad de explorar otros espacios psicológicos que, que igual que la fotografía, que pienso que la fotografía como medio, pues, provee ese espacio psicológico que otros medios no lo tienen. Pero entonces la instalación y el cine le, le, le añadieron otra, otra dimensión um, a esa perspectiva. Una de las, de las primeras eh, piezas que, que vimos en la presentación eh, es sobre una serie eh, que, se, que titula Desgranadas. Y en esa, en esa serie, ¿verdad?, también la relaciono con otra que trabajaste que se titula Diosas uh -huh. y veo verdad en tu obra un acercamiento a la visión de la mujer y lo femenino desde una manera muy crítica verdad que, que reflexiona tanto en el cuerpo de la mujer como en la valorización y, y una nueva mirada hacia la construcción de lo femenino en la historia. Eh, y tú desde, desde la fotografía te acercas a eso y recuerdo un comentario eh, particularmente sobre la serie de diosas que me había hecho la curadora Margarita Fernández Zavala. Ella me había dicho que en el arte puertorriqueño eh, no eran comunes los temas de la mitología y tú lo trabajas en, en esa serie. Igual este, la obra que tienes detrás, ¿verdad? Que no la, vemos, la, la vimos en la presentación, la vamos a, a, a, a, vol a volver a ver aquí cuando estamos hablando. Este, me recuerda el, el trabajo de artistas durante la, la segunda oleada del feminismo en los 60, eh, como el trabajo de Carolyn Schneemann, eh, la serie Transformative Actions for Camera de 1963. Y me gustaría que me comentaras cómo eh, estas series de trabajo, granadas y, y diosas, ¿verdad? cómo te acercaste a esos temas y, y cómo decidiste trabajar con ellos. Gracias. Y gracias por esa conexión ¿verdad? con Carly Schneeman. Um, definitivamente fue una influencia y estaba aprendiendo sobre su obra mientras estaba creando eh, de Granada* y, y la serie de Diosas. Eh, parte de, ¿verdad? De no tan solo eh, lo, mientras, bueno, más los 70 de esta ola de feminismo eh, salió esa de Personal is Political, lo personal es político. Y eso es algo que siempre pues se ha quedado conmigo y me encantó esta idea de poder explorar mi biología, pero también eh, surgió de poder entender eh, de yo como mujer. Um, mi menstruación era inusual, eh, eh, que ahora pues entiendo es eh, desmenarea y menerea. Um, esas condiciones específicas de, de mi experiencia como mujer y, y bregar con, con lo físico, pero luego al investigar y, y ver obras como Carly Schneemann y ver otras feministas de esa época que sí estaban explorando lo mitológico y también lo histórico, ¿verdad? viendo comunidades eh, materialcales. Eh, me interesó mucho la obra de la arqueóloga Marija Gumbitas. Eh, pienso que su libro fue esencial en mucha de, de, de toda la investigación que estaba haciendo y viendo también algo tan sencillo como una granada que para mí como puertorriqueña en ese momento, o sea, en Puerto Rico yo no veía una granada. Quizás ahora pues hay un poco más acceso a, a otros productos, pero la granada yo la vine a ver por primera vez en mi vida en, en Boston y luego pues viendo la simbología y también me interesaba también el punto de partida de la religión, ¿verdad? Haber eh, sido criada en un ámbito católico. Eh, la manzana, la granada, Eva. O sea, habían todas este, estas intersecciones de no tan solo mitología y historia, donde quizás en algún momento pues el patriarcado era, no existía. ¿Y cómo llegó el patriarcado? O sea, estaba como que investigando físicamente lo que me estaba pasando, la historia la influencia de las distintas versiones feministas, de los personales políticos, pero también pensando en un punto de partida histórico, de cómo, cómo esta, estas civilizaciones matriarcales, inclusive toda la investigación de esta arqueóloga María Gumbitas, básicamente fue oprimida completa y no, no, cata, no, no, fue, no es incluida, como estamos viendo, mucha de la historia, donde eh, art, mujeres artistas, yo vine a aprender de Carly Shiman porque cogí una lectiva y me acuerdo de eh, la profesora eh, Mara Cunningham, el primer día de la clase ella pregunta, eh, esta, ella dice esta clase no debería existir, ¿Vale? y era historia de, de arte contemporáneo eh, de mujeres, ¿y por qué? porque esta clase debería ser parte ya, de Historia del Arte. No debería ser una lectiva, ¿Verdad? Entonces estamos viendo que en las clases de Historia, un cuadrito acá abajo, así ah, estaba Frida Kahlo, estaba Georgia Keefe, pero hay, un, hay una historia completa que no es incluida. So, eso me interesaba también. Me interesaba dentro del contexto de lo que estaba aprendiendo, pero también de cómo yo misma hacer mi propia investigación de estas culturas materiales de estas otras religiones y ver cómo eso, pues, a través de mi experiencia física, se podría manifestar. Claro. Enséñanos uh, que tienes por ahí el, el cuaderno de, de trabajo de la serie de Granada, que me parece fabuloso, porque es, es una obra también en sí misma, una obra artística. este Pues eh, como trabajo de investigación, pues hacía siempre como unos libros de bosquejo, y este esto es un cuaderno donde cubrí con una fotografía como un acercamiento de la piel, como pueden ver ahí. Y entonces pues hacía bosquejos <ríe> y investigando los distintos materiales, ¿verdad? momentos de, de cómo se podría, a ver si hago así. Y investigando como, aquí vemos una imagen de un misil. Estamos pensando también que esto fue en el 2001. Aquí vemos una de las ¿verdad? Eh, Las Polaroids 20x24. Yo incluía estas, son unas mini Polaroids que le decían iZone. Y me interesaba también la idea de formal de... La serie de Granada a mí me llama la atención porque cuando la vi, Anabel, inmediatamente conecté con algo orgánico que tenía que ver con, la, con el interior del cuerpo femenino. De hecho, se me hizo difícil y te pregunté eh, ¿qué, qué eran esos, esos visuales, porque veía como si fueran... este carnes, como si fueran eh, tejidos, y ahí fue que me hablaste de, de la granada, que me pareció súper interesante, ¿verdad? Que, que fuera un, un fruto y que relacionas. Y, y, y dentro de, de la imagen, eh, pues, está la granada, pero también eh, le puse cabello, eh, también pétalos de rosa, y la granada también, pues, está documentada en distintas etapas de descomposición. So eso le, le daba, ¿verdad? Eso, y también sí había eh, sangre. Oh. Eh, yo, pues, eh, me metía full. <ríe> um, yo eh, guardaba sangre y, y la incluía en las fotos en, con la granada y comparaba ¿verdad? visualmente. Um, porque realmente el, el color y el brillo y la idea de, de sangre como vida, y también como basura, <ríe> si es algo que pues, el cuerpo está descartando. So, esas dualidades me interesan Y lo otro muy importante para mí de este trabajo es el formato y la forma en que está hecha. Me hablabas de las de la Polaroids 20x24. ¿Qué nos puedes comentar de ese proceso? Este fue un proceso increíble y también una, una de las maravillas pues que Massachusetts College of Art en ese momento tenía una de las pocas cámaras de gran formato, 20 por 24 pulgadas y eh, era una electiva hice todo lo posible, era muy costoso, eh, pero hice todo lo posible con préstamo y, y pude participar y hice, originalmente iba a ser cinco imágenes, y terminé eh, haciendo 15. Y fue algo, eh, es una Polaroid de las que se, se abren, ¿no? Que uno las pasa por, el, por las ruedas de los y entonces abre la, la imagen. Y no te puedo, eh, no, no sé cómo poner en palabras la emoción de uno abrir una, una fotografía gran formato, 20x24, e inmediatamente tener una impresión de ese tamaño. Me dijiste que traba, tenían que trabajar tres personas en el, en el para en el... poder sí dos personas moviendo moviendo este los bellows y otra persona eh, exacto yo estaba trepada en una silla viendo el enfoque ok, para ahí para porque este si no pesa pesa una tonelada eh, está en ruedas la cámara o sea, eh, fue una experiencia eh, increíble y me alegro muchísimo de haber tomado ese riesgo este porque ya pues ya es algo que pues no, eh, no se, consigue, no se sí, consigue algún día quisiera ver esas obras en persona sinceramente sí, no nunca nunca se han exhibido, nunca se han exhibido. Ay, pues hay que hay que <risas> me encantaría que se presentaran y que las viéramos anabel también en tu obra verdad manifiestas estados mentales y emocionales, verdad, particularmente asociados asociados a la soledad, la nostalgia, la pérdida, el desvanecimiento del ser, estar presente, a su vez sentirse ausente. El paisaje también ha jugado un papel muy importante en, en, en ese trabajo. Y un reiterado, ¿verdad? Uso de la fotografía también que vemos en blanco y negro que vemos en, en rostros sombríos, en ocasiones ocultos. También vemos cuerpos oscuros o en sombra, reflejos, yuxtaposiciones de paisajes, ¿verdad? Enfatizan estos estados emocionales que presentas en tus trabajos. Esto lo vimos, por ejemplo, en las exposiciones Retropical y Autogaláctica en el, en el tercer espacio en el que presentaste aquí en Caguas. Eh, lo vemos también en la pieza No Estoy Boston, que está en la exhibición El, el Sujeto de Vedado. Háblanos de la conceptualización de, de estas obras, ¿verdad? Y de estos proyectos de, de exhibición, porque tienen diferentes capas de significados. Y incluyen, incluyeron también este, videos, objetos eh, y performance. Eh, esa obra parte de... Eh... De hecho, que ahora se llama Retropical la Obra, eh, donde estaba viendo imágenes de cuando mis padres y yo y mi hermano vivíamos fuera. Eh, él era eh, sargento militar, estábamos viviendo en Alemania, y me fijo que eh, tenían un paisaje tropical como trasfondo, y hay algunas imágenes donde mi padre me tomó una foto con ese paisaje tropical y me interesaba tanto esa idea de que allá ellos están, en Alemania, en el frío, con este paisaje tropical como, como un poquito de Puerto Rico, ¿verdad? Y lo más seguro, el paisaje tropical nada que ver con Puerto Rico, pero la idea ¿verdad? de la representación de, de las palmas, de la playa me empecé a interesar en cómo podría utilizar esa metáfora dentro de mi práctica utilizando distintos trasfondos, luego eso ya eh, se convierte en proyecciones, luego ya esas palmas salen y se convierten en palmas de papel. Eso es como un punto de partida de buscar esa dualidad a través de, de no tan solo los trasfondos que uno utiliza, pero el, el, la interacción, ¿verdad? Que hay entonces, porque como retrato es un tipo de performance para la cámara. Ya, pues entonces, salirse de la del performance para la cámara, para performance como tal. Y entonces, interesando también el cine, que me interesaba esta idea del sueño, o ese, ese momento que uno está... Cuando uno viaja, que de momento te levantas esa primera noche y todavía piensas que estás en el otro sitio. Como que esos momentos que uno no está seguro de dónde y, y cómo llegaste ahí. Eso me interesaba, pues, todo, todos esos elementos para poder llevar esa idea también de cuerpo colonizado y esa experiencia, ¿verdad? Porque eso le añade otra, otra dimensión en términos de, de como diáspora, poder digerir ¿verdad? No tan solo son dos lugares, pero estás en el imperio y, y eres de la colonia. Eso también, ese tipo de negociación eh, y la experiencia, um, cómo uno puede hacer eso palpable a través de la imagen y utilizando el paisaje y utilizando todos estos medios. Exacto. Eh, bueno, Anabel, ya estamos por terminar. Eh, les recuerdo a los amigos y amigas que Anabel está presentando tres piezas en la exposición El Sujeto de Velado, eh, No estoy Boston, la otra es eh, Nido uh -huh. y, y Cuerpo en Vela. Eh, vamos a ver que son piezas, ¿verdad?, trabajadas en, en blanco y negro. Me gustaría que me comentaras un poquito sobre, ¿verdad?, el, el, esa reiterada... Eh, trabajo que tienes en la, en la fotografía en blanco y negro? Este, I mean, la fotografía en blanco y negro para mí fue, pues como quien dice, mi primer amor. <ríe> y siempre pues, he estado navegando entre el color y el blanco y negro, pero específicamente el gran formato y pues toda esa obra, excepto Nido, que Nido fue hecha con un iPhone. Me interesaba también esta idea, ¿verdad? Completamente diferente, tirada con un iPhone, pero impresa como gelatina de plata montada en metal. Son como lo low-tech with the high-end. Um, pero el resto de las obras, pues, todas son en, en gran formato, en 4x5. Y en ese momento, ¿verdad? Porque todas, eh, además de Nido, que es del 2016, esas otras dos obras son, son de, esta, de esta serie, eh, del principio del 2000, que agradezco tanto, Mariel, que, que de verdad estés exhibiendo esta obra porque me estás eh, dando la oportunidad de yo de redescubrir este, esta obra y redescubrir obras que no había visto. Um, en ese momento, el, eh, la 4x5, pues, además de las Polaroids 20x24, me obsesioné con las Polaroids 4x5, bueno, y de todos los tamaños, como pueden ver las chiquititas también pero existía esta película tipo 55 donde uno podía tener un negativo y un positivo. Eso tenías, eh, a ver si tengo aquí, por ejemplo, te daba un negativo y un positivo. Y eso me daba la facilidad de, de inmediatamente tener resultado. Se so trabajaba Mientras iba viendo las, las positivas y luego podía ampliarlas ¿verdad? a este tamaño, ya que pues eh, cositas técnicas, pues era hace 50 y le daba, eh, básicamente no tenía grano. Eso era increíble trabajar con, con eso y después desde entonces la sensibilidad del blanco y negro que tiene al no darle un tiempo específico, como el, el, el blanco y negro inmediatamente también le da esa visual, ese visual de, de cuándo fue eso, ¿verdad? que hace que la, una, una atemporalidad quizás, uh -huh. sí, como uh -huh. no, no, te hace cuestionar de, de cuándo era o inmediatamente piensas que no es de ahora, que fue de ayer, exacto, Anabel, gracias por hablarnos de tu trabajo. Este, es muchísimo lo que pudi pudiésemos estar conversando. Eh, a los amigos y amigas, eh, está disponible la exhibición El Sujeto de Velado en el Museo de Arte de la UPR Calle, de lunes a jueves en horario de 8 a 3 de la tarde. Pueden hacer cita llamando al 738-2161, la extensión 2209 para visitar la exposición y con mucho gusto me encantaría recibirles. Anabel también me comparte eh, que tiene una serie de enlaces que los vamos a estar publicando eh, debajo del video, donde ustedes pueden ver otros de, los, de sus trabajos en, en formatos de, de video, ¿verdad?, y de, y de performance que no pudimos ver en la presentación PowerPoint. Así que gracias, Anabel, una vez más y encantada. Muchísimas gracias, Mariel, y muchísimas gracias a todo el mundo en el museo. Eh, de verdad su apoyo, ha sido increíble. Y gracias por participar en esta serie. <risa> gracias, Anabel. Bueno, amigos y amigas, hasta luego. Nos vemos en la próxima. Adiós.